Me tenían como un idiota Que no sabe hablar coreano Nadie me ayudó a pasar sí, bueno, Todavía no me despedí, ¿no? ¿Qué hago? Vamos a? la profesora un día le... no, fue. Casi me llama la policía Entonces <risa> <risa> en un momento Hola hola Luis. hola hola Luis. <risa> no, <otra vez. risa> hola hola hola hola hola de hoy! Bienvenidos hola un nuevo video. Hoy traigo a unos invitados muy muy especiales Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre sus experiencias En Corea, en Colombia, en Argentina, tenemos también México Muchos representantes latinos Entonces hay que empezar con el video Hola Muniz, ¿cómo están? Eh, soy Andrés, tengo 30 años, soy de Colombia y, y llevo en Corea 5 años Hola Muniz No, para <risa> Hola, mi nombre es Gabriel, vengo de Argentina, viví 23 años en Argentina y 8 años en Corea. Mucho gusto. Hola Moniz, ya me conocen, soy la hermana de G. mucho gusto. ¿Quieren okay. empezar con un shot para relajarse vale. un poco? Bien. Traemos soju otra vez en este video. Casi van a pensar que soy alcohólica, pero no. ¿Salud? ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Gracias por estar en el video. Mm. Ok, aquí como les estaba diciendo, traemos a unos amigos, un colombiano, un argentino-coreano, coreana, mexicana y pues <risa> yo. <risa> yo nací en Argentina viví 22 años así de corrido y después me vine para Corea por la apariencia física siempre hubo como una eh, me sentí como diferenciado no diferente a lo demás pero, pero creo me... que es como muy parecido a nuestra experiencia en México no también igual fue como yo nací ahí viví toda mi vida allá entonces que a medida que pasaban los tiempos uno se acostumbraba pero nunca nunca tuve esa esa cosa de o sea físicamente sentirme parte como un argentino argentina y muchas veces o sea cuando cuando vas a los boliches también los boliches boliches ah no sé, el boliche. clubes no no, no no no no club antro Antros. Antros. No sea, antro no sé antro le dice no solo lo boliches eh, cuando ibas a los boliches sí o sea así, estabas en la fila del bolicho cuando entrabas al boliche siempre era como la, el punto de atención de toda la gente la atención ser como el centro de atención eh, a veces pero no no <risa> no no no <risa> no en Colombia no pues lo que fue de niño no hay mucho no había muchos coreanos. La verdad fue por mi abuelo, mi abuelo fue veterano de la guerra de Corea. Ustedes ah. saben que Colombia fue el único país de Latinoamérica que envió soldados acá y entre esos estaba mi abuelo. padre no, ¿No? Sí, crecí desde niño pues escuchando sus historias ah. y vivió aquí casi seis Entonces, años. Entonces sí conocías a Corea desde chico. Sí, desde niño. No pero fue más como por los relatos de mi abuelo. O sea, uh -huh. yo he conocido a algunos latinos acá y vienen como más K-Pop o sí. yo de eso no tengo... Un... Aprendí fue acá pero no tenía ni idea. Fue más como por mi abuelo y luego me fui a aprender eh, inglés y estu hice unos estudios en Australia y conocí muchos oh, wow. coreanos. Fue la primera vez que tuve contacto con coreanos y tuve una novia coreana y bueno también ah, por esa yeah. fue que te cambia, acá. Te sí acá. Bueno, yo soy una persona que dentro de todo como que se adapta fácilmente a, a diferentes entornos Y absorbe mucho, lo, digamos, los, las energías y uh -huh. las costumbres de otras personas rápidamente Entonces yo cuando vivía en Argentina obviamente me juntaba con argentinos Era un poco diferente a lo que estoy viviendo acá Que acá son como un poquito más cerrados y todo lo demás Pero pisando las tierras coreanas como que ya yo también automáticamente fui ¿Cambias? como cambiando de personalidad Pero siempre lo más importante esto de, de, de socializarme con la gente Ese poder no, no lo perdí todavía es... Tengo dos pasaportes wow. Pues todo, esta es 180 grados. Sí. En Colombia pues somos más cálidos, más de abrazo, de saludar de beso, de sí, claro. Yo tenía la costumbre de saludar a todos de beso, incluso al primer año estudiando el coreano y a la profesora un día le... no, fue casi me llama la policía. <risa> Ya, hola, son semnimi. No, fue terrible. Y ¿Qué? ahora ya que vivís aquí cinco años, sí. como que te hace, si ¿sí te hace. Sí, no, ya te, son más reservados, ya no. Sí, sí ya sí. Se, se vuelve costumbre, ¿no? El tiempo como sí. que te. Sí. Pero yo cuando Ajá. estoy con mis amigos que son también de otros lugares, sí. aún así sí los beso y los abrazo, pero cuando son coreanos coreanos me quedo como. O claro. sea, sí, la distancia. <risa> eso, es eso es muy nuestro, ¿no? Porque acá también pues, hay eh, americanos, pero ellos tampoco son de beso y abrazo. Entonces uh -huh. te vas volviendo un poquitico más, sí. más reservado. Pues la comida también. No comemos picante, yo nunca ah, había no? comido picante, entonces eso también me... Y ahora es bueno... Le sí encanta. ahorita me fascina. Bueno, yo en general, en general, hablando, digamos más o menos, uno va caminando por la calle coreana, como todos son desconocidos, ¿no? Vos sabés que con la persona que te cruzas por la calle nunca vas a intercampear o interactuar, qué sé yo, Ajá. alguna comunicación, algún diálogo, pero por ejemplo en Argentina a veces es un poco diferente, ¿no? Sí. Por ejemplo, vas caminando por la calle, puede que pase un pibe y te diga, eh, chinito, arigató, pero <risa> después <risa> a la <madre. risa> chinito, arigató, chinito, arigató, para la próxima que sea año, jaseo, ¿no? ¿Por qué no? no? Y entonces, pero a la media cuadra tenés una señora, que te mira con una sonrisa y te saluda una claro. vez, entonces como que eso ahí es sentí verdad. mucho digamos la diferencia. Sí, yo en también más... muchísimo. La primera vez bueno que me acuerdo que vine aquí en Corea fue en secundaria, estaba sí. chiquitita, ¿no? Entonces, sí, o sea, llegando aquí ya no eres la luz Ajá. en la calle. Estaba en el elevador y llega el vecino, yo lo conocía porque era mi vecino y yo, ¡ay, no le, le decía como un daishido mucho a y me ve como y sí, claro. ¿por qué me estás hablando? Y yo, ah, aquí es Corea. saludar sí, sí, en el Y el es tema eso? de la seguridad también, porque yo llegué acá y me acuerdo que salía de fiesta y coger un taxi me daba miedo. Sí. O sea, entraba así, anotando las placas, eh, miraba el taxímetro de cuánto me sí. estás cobrando, entonces ya uno se, se relaja un poquito. Sí. Bueno, por ejemplo, un episodio que me pasó a mí, estaba en el shopping, yo estaba por salir, está la entrada, no yo estaba por salir. Yo abro la puerta ah, sí. para que entre, la, para que entre digamos, y había como una parejita que entraban así, o sea, no me miraron, no, no me sí. dijeron absolutamente nada. Ni gracias. Verdad, ni gracias. Algo el primer invierno que venía con mis bolsas de mercado, iba caminando y el primer invierno fue fatal. Mi primer invierno en la vida fue acá en Corea. Yo no conocí la nieve en Corea Ajá. y fue terrible el primer invierno. No oh. tenía ropa, no sabía qué, qué ponerme, entonces andaba con un y... La cuestión era que no me diera frío, ¿no? Y eso sí. Compré, iba saliendo del market y el piso, ya sabes... En, sí, resbaloso. Y me fui. Caí, caí con todo así. Y todos los coreanos... Oh, oh, oh. Pero no ah, te ayuda? Nadie me ayudó y yo estaba destruido en el piso, no eso... pero es chistoso porque no sé. yo también me resbalé una vez y nadie me ayudó, había gente, los hombres ahí nada más están como uff, así <ríe> se paró. No, uh. o sea, yo, yo una vez en el invierno me desmayé en la calle, o sea, ¿Qué? total, me, me desmayé porque estaba súper enferma, despierto, pero en el mismo lugar, no me desmayé y nadie me ayuda no, me están viendo así de... ¿Estás ¿Está pedo sí, sí, pero, o está enferma? Pero luego le pregunté a mi amigo coreano, como, güey, ¿qué, ¿qué es eso? Ajá, ¿Por qué no te no ayuda? Y me dijo que, especialmente como soy mujer y si me caigo y un hombre te está ayudando algo, como que las mujeres aquí van a pensar como que él está coqueteando contigo, no, trata de hacer algo. Sí. Entonces, los hombres quieren tener más cuidado con eso. O de pronto será también por el tema pues de la edad. No sé, porque a mí me pasó, fue con un, con un viejito saliendo de la estación de metro y se cayó, pero. Eso, o sea, durísimo. Yo dije, no. Yo dije, lo ayudo, no, no sabía qué hacer, porque me lo ayude y lo cargue. No. Y, y al frente había un coreano y se quedó mirándome. Y me quedé mirándolo a él y yo, ¿qué hacemos? y pues realidad, lo no. ayudé, yo ayudé yo dije pues ¿A ya, tú la ayuda? Ayuda. Sí. sí sí ya que estás aquí acostumbrado a Corea Como claro. que ahora antes era más instinto a ayudar a gente y ahora uh, como que claro. te quedas Ajá. más como en tu espacio en tu con más urtura. cuidado como que piensas otra vez antes de ayudar uh, sí, pues, como ya, que ayudar es, es algo raro entonces sí. como, es claro. muy mal. raro verdad si sí, también en los dramas o en las en las películas coreanas algo pasa y todos están con su celular grabando sí. todo en vez de ayudando uh, a la gente eso, es eso verdad pasó. eso sí es muy verdad ¿verdad? ¿Y tú cómo aprendiste coreano? Yo vine un año a estudiar coreano y luego hice la, la maestría. Entonces, pero no soy muy bueno con los idiomas. ¿Se te pero, hizo difícil? Sí, sí, mm. muy difícil. Aún se no te hace difícil. difícil. Yo cojo el taxi y yo en una época vivía en Yamshil, donde está la, la torre de Seúl. ¿Cómo se dice Yamshil? Jam, Jam, bueno, yo digo la ta, tata la dirección. ¿Qué? Yamshil, Lo digo tres veces, le muestro, ¡ah! Y yo Pero te he dicho cinco Aquí tenemos otro invitado especial. ¿Cómo se llama? Conan. Conan, pero yo lo llamo Canon. Estaba trabajando en Argentina, me vine para acá, a Corea, para, para aprender el idioma y también para visitar a mi mamá. Lo que pasa es que me encantó Corea, ¿no? el okay. sistema, la gente. Más que nada porque, wow. sí, el primer, o sea, los primeros días, cuando uno tiene alma de turista, le gusta wow. cualquier lugar, ¿no? Mm -hmm. Se me encantó el lugar. Eh, dije, no, acá en este país voy a aprender muchísimo. El positivo, ¿no? <ríe> sí, entonces decidí ya ir a la milicia. Pero, de ¿Y militar? qué tal eso? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué tal eso? Bueno, yo directamente entré con los ojos cerrados. Como que no, no pensé mucho, ¿no? Sí tuve un poco de miedo, todo lo demás, pero a la hora de entrar a la milicia fue como... Pero resulta que el primer mes es como el mes de tutorial. Uh -huh. O sea, en todos los juegos nosotros tenemos como un tutorial y bueno, uno tiene que seguir... Ajá. Una orientación, entonces se hizo en un lugar donde, que se llama Nonsan Todos los monos van ahí para, para empezar el tutorial, ¿no? De diferentes lugares así. Y resulta que yo, por ejemplo, no tenía ninguna información acerca de la milicia. No, no, alrededor no tenía personas que hayan ido a la milicia o cosas así. Entonces. Y ni entendía coreano. Fui el crudo, fui crudo, o sea, desnudo fui prácticamente. Y hablabas peor coreano que ahorita. Uf, horrible era, horrible. <risa> o sea, entré a la milicia con mi mamá y me acuerdo que en un momento. Pónganse que hay una cancha de fútbol, ¿no? Éramos como mil monos ahí. O sea, mil personas como yo, pelados. Entonces dice, por favor, por reúnanse. Ajá, reúnanse en la cancha, sin los padres. Uno empezaba a anunciar el micrófono, que por favor nos reunamos en la cancha, para hacer como la inauguración, Ajá. no sé cómo era. Entonces yo le digo a mi mamá, mamá, mamá, ya vuelvo, ya vuelvo, le digo, y voy a la cancha corriendo y me pongo en la fila. Entonces agarra, dice, como que empieza a explicar qué es lo que vamos a hacer, bla, bla, bla, y termina, y veo que todos los militares cubren la parte de la, de la tribuna donde estaban nuestros padres y como que de repente sale un coordinador y nos guía para salir de la cancha y yo digo para nada todavía no me despedí mi mamá. ¿Qué hago? ¡Vamos! ¿Dónde estás? Y yo, yo la estaba buscando por ahí, no sé dónde estaba y yo la veo allá y digo ¡no! ¡Chao! Oh, no. Y mientras estábamos entrando... ¿Lloraste? No, no lloré, ¿sabes por qué? Porque apenas entré a un lugar donde... O sea, nos guió el coordinador y entramos a otra cancha Ah, que no, ya está, yo soy, soy yo Yo soy, soy Contestray, no sé, algo así Entonces, o sea, entramos a ese lugar Y después de repente sale el coordinador y dice, siéntense Entonces ahí dice como, resulta que Ahí dentro, de la mini, dentro del tutorial se dividen en dos grupos. Uno que es los extranjeros, o sea, los que nacieron afuera o los que tienen mínimamente pasaporte extranjero, eh, pueden tener como ¿Ah, otro los tutorial. Dividen? Ajá, los divide, no sé cómo es ahora, pero en ese momento era así. Y como que tienen ciertos privilegios, qué sé yo, aprender Ay. coreano o, o como que los entrenamientos son más leves. Pero, ajá, entonces, pero eso todo lo decía en coreano, ¿no? Entonces en un momento, ajá, en un momento decía, todos estamos sentados así, ¿cómo se dice? Estar así. O sea, como que nosotros no estamos acostumbrados a sentarnos así. Sí, ¿no? No. Bueno, en fin, Ay. todos estamos sentados así. De repente el coordinador dice a la derecha, a mi derecha, los extranjeros, los que tienen pasaporte extranjero, y a la izquierda los coreanos. ¿Y tú? No, no, no. Y yo decía, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo? No, voy a ver a ver a ver quién se levanta. Ajá, y no, se no, levantan. Se, se, se ajá, espera, ¿no? Me espero. Y se levantan tres muchachos que supuestamente vienen del extranjero pero yo no sabía. Pero se levantan y obviamente rengueando. Así. Me caminan sí, así, sí. no sé, le voy a <risa> alguna parte. Y yo dije, uy no, creo que es la parte de discapacidad. ¿no? Entonces yo digo, no, ahí no voy. Entonces me fui con los coreanos. Y nada, ejercí todos los entrenamientos con ellos y no hablaba, me tenían como un idiota que no sabe hablar coreano, que simplemente no sabe hablar. Estábamos en un cuarto y nos habían, habíamos como 30 chicos dentro del coso, y ese es nuestro primer día que nos daban el arma. ¿no? A cada uno nos repartían. Entonces el coordinador iba así, Ajá. nos repartía el arma. Yo estaba, oh, ¡qué bueno esto! Yo empezaba a tocarlo. Como que me pareció genial. Claro. Y yo justo estaba detrás de todo. O sea, ponele que así está el cuarto, acá está el coordinador. Ajá. O sea, delante de todo está el coordinador. Acá estaban todos los chicos y yo estaba atrás de todo con el arma. ¿no? Entonces, el coordinador dice claramente en coreano, por favor, no tiren del gatillo. No tiren del gatillo. Y que hace Gaby. Ah, no entendió la, la Entonces, en no. el momento. Y cuando hago chich, veo... Todos. Éramos 30, ¿no? Bueno, 29 pelados que me, que me miran así. Yo digo, no, uff. Y ese día hice como 30 minutos de flexiones de brazos ¿Solo por hacer eso? Sí, solo por, por cargar Ah, pero eso sí es muy peligroso Es grande, me ¿no? Me es es pero a mí me sirvió mucho para aprender el idioma y también para aprender la cultura coreana en dos intenso. años. súper intenso. Y me gustaría quedarme un ratito más, un poquito más acá en este país. Para... También por el trabajo. ¿no? Sí, también por el trabajo. Entonces, si ustedes dos se... ¿Tienen pensado en quedarse aquí si se casan? El resto de la vida de envejecer acá, no. No me veo uh -huh. envejeciendo acá. Creo que es un tiempo como para aprender, formarte, hacer negocios, eh, ya, coger las cosas buenas. Uh -huh. Pero pero sí, ya... En unos ya es un lugar sí. para crecer, pero ya después de eso, cuando quieres estar, estar... Ya, vamos claro. a, el, a, el, a o país, de pronto ¿no? tener la facilidad de que puedas estar un tiempo sí. en Colombia, un tiempo acá. Hay que hablar un poquito más del chismecito ahora, vamos a hablar de mujeres, sí. de las novias.